Mi nombre es Ismael Mastrini. Eh, coordino todo el trabajo de cárceles para la Fundación del Arte de Vivir. Siempre lo que planteamos es distinto de lo que había ya el hecho de tener un pabellón exclusivo para gente que haga las prácticas ya es algo nuevo ya es modificar las reglas de juego ya es... Eh, para la gente de acá tiene que disolver un pabellón que está funcionando, redistribuir gente, poner la gente del arte digamos, todo lo que nosotros planteamos, si bien es bueno, es una complicación para, para los directores, ¿no? O sea que en algún punto tienen que colaborar con nosotros para que podamos hacer las cosas. charlas con, con cada uno de los chicos eh, te das cuenta que muchas de las cosas eh, que tienen que ver con el amor el cuidado y no estuvieron no estuvieron en el momento oportuno entonces es como reencontrarse con un aspecto de la infancia ya grandes y, y por eso se recrean como muchas cosas de la infancia ¿no? el cuidado, el, el cuidado del ambiente, el cuidado del lugar, el cuidado del cuerpo pero fundamentalmente cuando les damos el curso básico eh, yo eh, entre el primer y último día del curso hay cambios importantísimos eh, ...mucha gente pregunta sobre qué pasa después del curso... ...y yo lo que digo es que hay que mirarlos durante el curso... ...por qué, porque el mayor cambio se da ahí... ...hay un antes y un después al tomar el curso del arte de vivir... ...para una persona que está privada de libertad... ...sobre todo eh, trabajamos con eh, máxima seguridad... ...con los más violentos, con los más complicados... Perciben algo distinto de sí mismos, se se redescubren sintiendo cosas diferentes, se va corriendo el espacio del odio, se va corriendo el espacio de la violencia, de la bronca, del resentimiento y empieza a aparecer el amor, no, el amor por, por todos, por sí mismos, por los compañeros, por la familia... En la actualidad, por ejemplo, hay eh, conflicto en un pabellón particular porque se están peleando y llaman para que vayamos. Sentí el sentimiento bueno, de alegría, también al mismo tiempo sentimiento de recuerdo. Como si este curso, algo que jamás me había imaginado pasar por esto. Me llevo dos nuevos amigos, Dani y Mael, y quiero seguir aprendiendo mucho de ellos y estoy profundamente agradecido por haber pasado todo esto. Pero me, me gustó porque fue inolvidable esta experiencia. Si no fuera por ustedes, no, no cambiaría nuestro pensamiento hoy en día y nuestra manera de ver la vida. Sé que pronto voy a estar en libertad y, y esto de de cambiar de vida es lo que me hace dudar todos formamos un cuerpo y estuvo bueno porque eh, por primera vez hicimos todo entre todos compartimos risas, señas compartimos momentos lindos capaz que antes yo no pensaba lo que hacía o, o no me importaba ¿no? yo tengo dos hijas y ayer madre preguntó quién se sentía en el curso una persona mala, una mala persona, y yo levanté la mano. Pero levanté la mano porque me siento que yo le fallo a, mí, a mis hijas, ¿no? Estando en este lugar y no poder estar con ellos en este momento. Pero a la vez yo sé muy bien que soy una buena persona y, y me quiero a mí mismo y quiero lo mejor para todos. Tanto como para usted como para mi familia. Sé que... Sé que adentro mío hay un gran instructor... Y que, y que lo voy a lograr. Y le quiero dar las gracias a Isma por ayudarme, a todos ustedes. Y nada, los quiero nada. Thank you.